Sí, a lo mejor de aquí a tres años no sé cuál será la evolución. Está claro que los, los móviles, sobre todo lo que evolucionaron, serán en, en tener mayor capacidad, en que los móviles tengan más funcionalidades que se puedan integrar con otros dispositivos, el que puedas conectar el móvil ya no solo con ordenador, sino con otros dispositivos, que el usuario al final eh, pues tenga, pueda tener toda su información tanto en el móvil, como en el escritorio, como en unas gafas, como en, en lo que sea, ¿no? Que sea, que sea, que se adapte a, a otros dispositivos nuevos que van a salir y sobre todo con mayores prestaciones y con mayor capacidad. Yo creo que de aquí a unos tres años. Pero que siempre habrá algo, al final un hardware donde estén todas las aplicaciones, o sea, todo esto va a ser, es imparable. Es decir, no. No, no va a ir a menos sino que va a ir a más y probablemente eh, no sé si dentro de tres años pero probablemente veremos aplicaciones ya no solo en teléfonos móviles sino probablemente en, en nuestros electrodomésticos de, de casa pues a lo mejor dentro de la nevera tendremos aplicaciones o que nos van diciendo para, que, comprar. para comprar o que productos nos hacen falta o sea, cada vez veremos las apps metidas en más dispositivos o sea, yo creo que va a ir tendiendo un poco todo, todo hacia ahí, ¿no? hacia dispositivos más, más inteligentes. A lo mejor acabamos con un chip que... Que esto no, no vamos a tener un dispositivo que necesitemos tal, sino que con el chip directamente hablemos o nos comuniquemos o ve, veamos realmente con unas gafas qué le está pasando a nuestros compañeros o en su esto de Facebook lo tengamos en, el, en unas gafas, no sé.